gestión del mantenimiento, unidad didáctica 3, control estadístico de procesos del mantenimiento aplicado al sector transporte. En esta unidad didáctica, se determinan las técnicas estadísticas utilizadas en el proceso de mantenimiento, teniendo en cuenta los indicadores y las tecnologías de control de calidad del mantenimiento de una empresa del sector transporte. Para lograr lo anterior, se han planteado como elemento de competencia determinar técnicas estadísticas al proceso de mantenimiento, teniendo en cuenta los indicadores y las tecnologías en una empresa del sector transporte.